No, ya tengo tiempo. No. yo elegí algo así, como ustedes. No sé dibujar a Mabel. <risa> es que ni lo conoces, amigo. O sea, no bueno. o sé. Sea, gratis Fold, o sea, la, la hermana de Dipper. Eh, eh, no precisamente es un amigo de nosotros que está en el servidor, pero. Bueno. Yo, no ah, creí que, que, que te refieres a un personaje. Es... Uh, no, como tal no. Estos cuates se refieren a, al, a una persona. En ah, se refieren a alguien en no. el al servidor. Vale. No. Uh -huh. Escribe esta escena. <risa> <risa> o... Oh. O me fije en el ángulo de la. de la de la pantalla. Bueno, realmente está mal en esta imagen. A ver. Tras... ¿Ciruelita, ¿Eh? ciruelita, ciruelita. ¿Ciruelita? ¿Ciruelita? Ciruelita. ¿Cómo hago una ciruela? Yo creo que simplemente. Sí, yo pensé que era ¿Así? un personaje de, de eh, Así se ah como me está ¿Qué me está poniendo blanco esta cosa? ¿El Ovni y el Jeffrey siguen acá? porque no les sí, escucha? Sí. Hola, buenas Hola, hola, hola ¿por qué? Hola Hola, hola, hola, hola. ¿Te, te, te, ¿Te voy a meter de a Bueno ¿Pero Demi ya no está aquí o sí? Y de este año y yo no quiero decirlo Nunca, nunca se me ocurre más recordar ese, ese objetivo de la vida Ah, bueno Eso, y ahora vuelvo y Yo que sé, la cola... ojos y supuestamente no sé cómo se hace en una ciruela pero se supone que ya está yo que no sé únicamente tengo un árbol de ciruela en mi casa así que eh, pueden darme sus mejores insultos <risa> parece más una planta de petróleo <risa> de petróleo. No, me petre, <ríe> <ríe> es una...? Ah... <ríe> ah, ¿Ah creo que es, que es <ríe> no, no, no, no, no, no, no, ¿qué no, si esto lo subo a YouTube? <ríe> ah Ah, Ah, me da igual, pero bueno. Aquí estamos existiendo. Este, yo, yo ya tiene una voz mía haciendo voz <risa> que... no tengo problema. ¿Quién dibujó a <risa> Lemcita? ¿Quién dibujó <al> a <risa> Lemcita? Listo, está fácil. ¿Quién dibujó a Lemcita? ¿Quién dibujó a Tú, ¿verdad, perro? Creo. Creo que o sé sea a quién a qué te refieres. <risa> La almanga. <risa> Listo. Ajá, no, ¿Quién, quién, ¿Quién se está mandando dibujos así súper específicos? Ese fuiste tú, perrito, o no sé? ¿Yo qué? No. Diga, mamadísima, posando en el césped a la luz del sol. <ríe> Ese no fui yo. Ah, bueno. Se, seguro fue OVNI, ni siquiera lo así que fue. Sí. ¿Fue, ¿Fue OVNI o perrito? No sé lo ti. Ah, dos ojos y puede ser una boca. Ahí está. Ahí está. Ok, te saco todo. Es, es así, es una, es una boca. Es así. Y Yo creo que es así. Y... ¿Cuál es este? 6. 6, 6. Digo que es el pero ok. Me guió por sus reacciones. que Debí dibujar a Meroen, o no sé. ¿Meroen? ¿Por qué a Meroen? ¿Qué dice hormiga mamadísima? <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Ah? <risa> ¿O oh, qué hormiga mamadísima? Sí. ¿Y, y no se de las. de, de esas cosas de esas cucarachas? Cucarachas. No, bueno. ¿A quién se lo descargó el celular? Pobre. Pobre ti. Pobre tío, entonces. Pero sigo en el juego, sigo en el juego. Oh, oh, oh, oh. Alguien se le olvidó aquí completar la frase. Es que no alcanza el reloj. Ah, Oh, no le voy a hacer los cuadros. No le puedo hacer el lavadero, ah. No, espera, espera, espera, espera Es <risa> algo muy cutre Todos estamos haciendo algo Ay, muy ya. cutre <risa> Ya fue, así lo más El pues, lo único hora. que sabe dibujar en digital así es, es yo Es... bonito hora. Es hora de, la, de las porquerías de que, lo, que hicimos porque De que lo... de lo bonito Mabel, ¿no mi dios, que Mabel, mi dios, <risa> de, ¿De ¿Quién no ¿Qué ¿Qué ¿Qué es el Himalaya? El Quién sabe, pero se fue. Ah oh, bueno. ¿Qué va, Pero se conservó, se conservó. Si se fijan, porque dice Mabel menos sus cromosomas? <ríe> dice... <ríe> Nada. Sí. Buenas cuaros. <ríe> <ríe> yo, yo dije... ¿qué, qué? ¿Dibujar a Lemusito? <risa> ¡El pelo! ¡El pelo! Guata... ¿Qué para tiene el humano? Cabra... Bueno... Algo normal... ¿Qué es eso? ¡Si fuiste tú! ¡Si fuiste tú! solo pedí a la cabra <risa> normal! <risa> Que ahora más normal, sí, Ah, fue el el Jitsu. <risa> Super cuadrada la hormiga. No, va a servir. Y está muriendo, creo <risa> oh, no. tiene <risa> <No tienes. risa> Ya te humillaron, ¿no? Ay, coño. Yo soy Mabel por este... alento. Vacío. ¿Es, Faltaron un montón eh, ¿Sí, aqui... ¿Eh, yo yo bueno. eh, de dibujos. Sí, Lolita, Yo pensé que era la presita esa, Chiruelita. ¿Lol? Sí, ¿Pero sí. cómo llegaron? ¿Cómo? ¡OLOL! Oh, hola, hola. Hola. Hola. ¿Quién Subo que vean ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribió eso? Fui yo. Sí, fui yo. Perro resbalado. la torre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el poste de luz. El perro Si ¿Qué es más ¿Qué es eso? ¿Qué es que no me está para sí, que El mío así, eso? Ah. <risa> bueno, la mía fue más, más ingeniosa porque literalmente quiere dibujar yo, yo literalmente leía saltando en vez de saltando. <risa> Asaltando. <risa> ¿Cómo, se ¿Cómo se te ocurre? ¿Alguien se va a meter? ¿Alguien se va a meter? Jeffrey está esperando para jugar. ¿Quién? ¿Jeffrey? Jeffrey. ¿Sí? Ah, se había metido. No, sí, esperen, esperen, tienen que entrar. Nah. Ok, ok, le voy a dar. Vale. Ahí está, que, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué ¿Qué que esperar? Ya están todos. Creo. Espera, espera, espera, espera. Estoy yo. Y estoy. Ah, yo estoy. ¿Está? Según yo. Y me veo. Ok, Entonces le doy. Está Jeffrey. Sí ya. Sí, sí está Jeffrey. Ah, gracias <risa> Ah. la casa de omnicidales no, no, no, no, no, no, lo no, no, no, no, me cómo, cómo cómo no, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, hay que hacer el espíritu porque no se puede. No, a ver, hay que hacer esto. Sí. Ay, mira, eso pipen en general. Ah uh... No hay no dar tiempo. Y se acabó. No ha sido tiempo para dibujar esta aberración. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ayuda. Ay, me si tiempo, me dio tiempo. Si me dio tiempo.